Una reina hace del dolor su poder. Sí, aunque se te haga difícil de creer, la vida nos reta. Cada vez que puede con situaciones difíciles las cuales aprendemos y salimos muy heridos. Pero no te preocupes. Ese dolor no es para siempre. Ese sentimiento de tristeza te recuerda que eres una persona valiente. Que vale mucho. Ten siempre en cuenta que no eres por lo que eres, es por lo que hay dentro de ti, eso transmites, ahí está la magia. No trates de cambiar tu forma de ser solo porque otros así lo desean, muchos son los que te quieren hacer sufrir y eres tú la que los puede dejar hacerlo. Un sabio dijo, «Nunca te compares con nadie». No eres mejor ni peor, solo eres tú y eso nadie lo puede superar. Sea auténtica y bríndale eso al mundo entero, nadie es igual a otro y es eso lo que nos hace tan especiales. Puede que cuando creces rodeada de decepciones lleves sin darte cuenta una carga bastante grande de miedos y frustración. Pero cada uno de esos sentimientos se irá cuando aprendes a aceptar el pasado y lo conviertes en una lección para el futuro. Mientras tú sepas quién eres, no hay necesidad de demostrar nada. Tú más que nadie sabe que eres una mujer fuerte, segura de sí misma y que valora las pequeñas cosas que te puede ofrecer la vida. Si aún no te das cuenta de eso, es hora de cambiar tu forma de ser aunque te cueste hacerlo. Date la oportunidad de ser feliz una vez más y para lograrlo Solo debes mirar a tu alrededor y recordar a todas esas personas que te quieren de verdad. Cuando una persona está herida, no se le hace muy fácil recuperarse rápido. Es por eso que si tienes a alguien cercano que está pasando por un mal momento, no la hagas sentir menos por sus problemas. En su lugar, ayúdala a salir de ese abismo en el que se encuentra, haciendo que confía en ti y vea lo maravillosa que puede ser. Al vivir experiencias similares puedes ayudar a otros a superarlas. Esto te hará crecer espiritualmente y evitarás tropezar con la misma piedra. No creas que eres menos que los demás por sentir dolor. Las lecciones de vida te ayudarán a convertirte en una mejor versión de ti. Estas siempre van a estar presentes desde que llegas al mundo hasta que te vas. Es por eso que debes aprender a verlas con ojos de sabiduría. Las cosas malas que te pasan no te van a arruinar la vida. Si eres creyente del destino, sabrás que todo pasa por una razón. No te sientas mal si aún te afectan las cosas del pasado. Es normal que sigas teniendo sentimientos acerca de eso que pasó. Es por eso que es importante que no te los guardes para ti mismo. Desahógate con alguien de confianza y si no tienes con quien escribe todo lo que sientes en un diario, no te rientas ante cualquier pensamiento negativo que puedas tener. Sé fuerte y decidida para que te des cuenta de lo que eres hoy en día, para que sepas que estás donde estás por todo lo que pasaste y empezar a ser una inspiración para los demás. Sé siempre auténtica y no cambies porque otras personas quieran. Encamina en lo bueno y verás cómo poco a poco las cosas buenas llegan a ti. Esfuérzate de ahora en adelante a ser la mujer de tu vida. Viva y disfruta de manera incondicional. No te avergüences cuando quieras expresar lo que sientes porque tú atraes lo que transmites. Comienza a ser feliz con lo que tienes y nunca desees lo que otros tienen. Ten en cuenta de que si ellos lo lograron, tú también puedes hacerlo con mucho esfuerzo y dedicación. Si estuviste en una relación en donde no te brindaban el mismo afecto, no cometas el mismo error de volver a estar en una igual. Ámate a ti misma antes de dejar entrar a alguien más en tu vida, pero tampoco te niegues a conocer a nuevas personas. Lo que te va a hacer diferente es tu capacidad de sobrellevar las cosas que alguna vez te hicieron daño. La felicidad está más cerca de ti de lo que te imaginas. Aprende a escucharte a ti misma, pasa tiempo contigo, haz ejercicios, lee un buen libro y nunca descuides tu aspecto personal. Las relaciones van y vienen. Es por eso que no debes dejar que te afecten más de la cuenta. Eres increíble, puedes lograr todo lo que te propongas y hacer cualquier cosa por las personas que amas. Esto te convierte en una persona especial y ya es hora de que empieces a creértelo. Tu amistad vale muchísimo y brindarla a los que más lo necesiten, te hará sentir plena y realizada. Nunca seas como la persona que te dañó, demuestra que tú eres mejor que eso y que por más dañada que te hayan dejado, no vas a repetir los mismos patrones con otra persona. Convierte cada una de las malas experiencias en un nuevo poder, en el poder de aprender a escuchar el poder de aceptar las cosas tal y como son, y el poder de apreciar los detalles de la vida por muy significantes que parezcan para otros. Tal vez hayas sufrido, pero no por eso debes quedar en el suelo. Tú puedes levantarte y sacudir todos esos recuerdos dolorosos que alguna vez te causaron depresión. No temas al experimentar cosas nuevas, de las experiencias se aprenden y qué mejor que hacer las cosas que más te gustan. Dejen al olvido todas esas veces que te juzgaron o cuando no creyeron en ti. Las personas excepcionales son aquellas a las que no les afectan los malos comentarios y no necesitan la aprobación de los demás para sentirse realizados. Y por supuesto, tú te has convertido en una de ellas gracias a tus ganas de salir adelante. Gracias Marco. Sí, una reina hace del dolor su poder. Básicamente porque tú, amiga, eres una persona tan guerrera que no te preocupas por lo que vaya a suceder luego. Simplemente vienes y actúas de una manera de estas. Eres una persona supremamente guerrera. Una mujer que sinceramente es digna de orgullo. Yo estoy bastante orgulloso de ti, amiga, por esto que estás haciendo, este trabajo tan importante que es ser una luchadora, ser una guerrera. Estoy muy orgulloso de ti, por lo que estás logrando, por lo que estás haciendo. Supieras que en este mundo no todas las personas actúan así, por lo general... Se terminan quejando y actuando de una forma bastante triste y baja, donde, por lo general, suelen aumentar el rechazo por ellos mismos, o por el resto de las personas. Amiga, eres una guerrera. Mientras tú sepas muy bien quién eres, no hay necesidad de que demuestres absolutamente nada, porque, con el simple hecho, de que estés progresando y por el simple hecho de que estés haciendo lo que estás haciendo No tienes por qué demostrarle a nadie lo que eres o que haces Lo que hay dentro de ti es lo que vale Lo que transmites Esa es tu magia Y ya sabes, nunca te compares con absolutamente nadie No eres mejor ni peor Eres tú Y eso nadie lo puede superar Eres una persona supremamente auténtica, y el mundo entero está orgulloso por quien eres. Nadie es igual a otra persona, y eso es lo que te hace tan especial, amiga. Eres una princesa, eres una reina, eres única en este planeta. Eres lo mejor que puede rondar acá. Yo sé que estar herido es bastante complicado. No es fácil de superar cuando estamos tristes, pero no podemos rendirnos. Cualquier pensamiento negativo que llegue debemos erradicarlo. De raíz. Hay que hacerlo por nosotros mismos. Yo me considero un luchador, un guerrero, y así como lo hago yo, tú también lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer por ti, por tu vida, por los tuyos, por todo lo que viene en el resto. Eres una persona supremamente valiosa, así que no te veas como algo menos. Eres lo que eres gracias a tu poder, gracias a tu convencimiento, por todo eso y más. Eres alguien valioso y nadie te tiene que bajar de ese nivel o de ese puesto. Te quiero recomendar que por favor veas los videos que te estoy mostrando en pantalla Y también los que están en la esquina superior derecha Ya que estos son escogidos única y exclusivamente para ti, hermosa amiga Que estás, usualmente, allí escuchándonos Esto es v yo soy Ricardo Niño Y yo por ahora me despido, pero estoy seguro que nos vamos a ver en una futura ocasión Por esta brecha a la misma hora, el mismo día. Hasta la próxima. Y que Dios te bendiga.